Está pasando algo que la gente le cuesta trabajo entender. Cuando entra la nueva administración a Colombia de Gustavo Petro y se hablaba de que ya se van a activar las relaciones comerciales, que las fronteras... Todo eso va a pasar. Parece ser que a lo largo del trayecto va a pasar. Pero la cosa no va a ser tan fácil, que la gente pensaba que eso era... Llegó él y al otro día ya se normalizó, se abrió, usted cogió para allá, usted para acá y esto... No, esto, esto es un problema que viene de hace muchos años. No olvidemos que desde el 2018 la frontera está cerrada. Se ha abierto paulatinamente, pasan unos, otros regresan, cosas así, pero está realmente cerrada. Entonces, ¿qué pasa? En cuatro años pasan cosas bastante difíciles de entender. Es como la pandemia, voy a colocar un ejemplo. Alguien dijo una frase que me gustó mucho. En épocas de pandemia hay dos cosas por hacer, una ponerse a llorar o la otra ponerse a hacer pañuelos Y desafortunadamente hay más gente que llora que las que se ponen a hacer pañuelos Y exactamente en la frontera pasó lo mismo, cuando se cerró la frontera pues prácticamente los comercios de ambas partes Tanto de la frontera de Venezuela como de la frontera de Colombia se dañaron, se acabaron, se quebraron pero hubo otros astutos que hicieron lo contrario que se pusieron a hacer pañuelos y se pusieron a hacer negocios y desafortunadamente los que más se vieron beneficiados ahí fueron los contrabandistas, fueron las, guer las guerrillas, la delincuencia común los contrabandistas que andaban de un lado para otro los que cobraban vacunas, los que por las trochas pasaban mercados de aquí para allá, de allá para acá o se hacían intercambios pero ilegales entonces esto se forma como un cáncer y esto no se cura de la noche a la mañana. Para los que pensaban que eso era soplar y hacer botellas, pues la verdad se equivocaron. Esto no se arregla de la noche a la mañana. Es como el que tiene una enfermedad terminal y piensa que con cambiar de médico se va a sanar. Eso es casi que imposible. Y eso está pasando pese a que la izquierda ganó en Colombia con Petro. La reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela se estanca, que se pensaba como digo ya, arrancaron, no, no es así. Todos creían lo contrario, pues se esperaba que con la llegada del nuevo presidente a la casa de Nariño se produjeran la tan ansiada apertura. Sin embargo, varios días después de su asunción aún no ha habido novedades. Todos estaban preparados para el festín, los políticos prepararon ceremonias, fiestas, bombos, platillos en ciudades fronterizas y los dueños de negocios acumularon bienes anticipando que el comercio se reanudaría en los días posteriores a que Petro asumiera la presidencia en Colombia. Sin embargo, varios días después la reapertura de la frontera se ha estancado. Era de esperarse la preocupación de Nicolás Maduro por el proceso indebido al impacto de una avalancha de productos colombianos en la incipiente recuperación económica de su país y dudas sobre cómo poner fin a las actuales relaciones comerciales. Esto es delicado, delicado porque Maduro lo está viendo de esa forma. El gobierno colombiano no, el gobierno colombiano creo que está siendo prudente en su momento porque él sabe que el problema que hay ahí no es un problema chiquito, es un problema grande. Entonces hay que hacer las cosas, pero mesuradamente. Nicolás lo está viendo desde otro punto de vista. Vamos a mirar qué pasa, pero antes los invito a que se suscriban a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Háganos saber sus comentarios porque gracias a ustedes nosotros seguimos aquí dando lata, dando lora, como dicen, siendo los chismosos del paseo, pero hablando con la verdad de lo que está aconteciendo, sobre todo. Por estos días en las fronteras Vuelvo y digo que es de preocuparse si Maduro piensa tomar acciones rápidas Ante una solución que no se ve rápida Vuelvo y digo es como cuando uno no ha hecho nada en 20 años Y piensa que en una o dos semanas va a lograr arreglar lo que no ha hecho en los últimos 15 o 20 años Es difícil De acuerdo a personas con conocimiento del proceso durante años Maduro ha recurrido a aliados políticos como Irán y Turquía. Ese es el punto de Aquiles de Maduro. Porque en su momento el que hiciera acuerdos con Irán y Turquía vaya y venga. Pero a las otras economías comenzó a afectar, tanto para ellos como para los otros. Cuando él entra a negociar con Turquía e Irán para las importaciones, con acuerdos que a menudo benefician a altos funcionarios militares, no al pueblo, sino a altos funcionarios militares en los puestos y puntos de control fronterizos. Desafortunadamente, lo que creó fue un sistema de comercio ilícito en la frontera. Oígase bien, mire el problema tan grande. Aparentemente hay una solución, pero lo que creó fue un comercio ilícito en la frontera infestado de contrabando y controlado en gran medida por bandas óigase bien, bandas criminales las FARC, el ELN los colectivos, en fin todos los que mandan en esa zona que está resultando difícil erradicar, fue lo que dijeron las personas que viven ahí, que tienen conocimiento de eso, Tiziana Polesel Directora de Conce Comercio En una entrevista desde Cúcuta dijo Yo lo que quiero es que podamos fortalecer Las relaciones formales Porque esas son las que van a dar Igualdad de condiciones sin beneficios Me preocupo Dice ella, me preocupo cuando los oigo decir Que quieren fortalecer las relaciones comerciales Actuales, y porque dijo Me preocupo, porque lamentablemente Esas relaciones son informales Que es lo que pasó con Turquía e Irán Y lo que se creó fue un comercio ilegal si miramos el año pasado, oigase bien que esta cifra es importantísima Si miramos el año pasado, Colombia exportó solo a Venezuela 331 millones de dólares Que uno diría es una suma bastante buena o considerable pensando y siendo conscientes de que la frontera está cerrada En bienes hacia el país vecino, perfecto Pero si vamos a mirar la cifra del 2008, vamos a ver algo totalmente bárbaro o sea, el año pasado 331 millones de dólares con respecto al 2008 que eran 6100 millones de dólares. O sea, es, es algo catastrófico. Los dos países rompieron relaciones en 2019, pero Petro quien asumió el poder el 7 de agosto se comprometió a restablecer las relaciones y reabrir la frontera sin especificar públicamente una fecha. Grupos empresariales de ambos países pronostican que el comercio podría alcanzar los 1.200 millones de dólares para el fin de, de, año, de este año, que sería una cifra importante y sería algo de pronto de momento alentador si se reanuda el comercio. Transfronterizo. El ejemplo más destacado es la falta de progreso en la frontera Las dificultades que han enfrentado Petro y Maduro Para cumplir con las expectativas de políticos y empresarios De que los países restablecieran los lazos rápidamente Petro, quien ha elogiado al predecesor de Maduro, Hugo Chávez Se ha mostrado reticente a acoger por completo a Venezuela Al menos en los primeros días de su administración Vuelvo y digo no porque quiera elogiar a uno y echar el agua sucia al otro, pero pienso que lo que está haciendo Petro en este momento es muy viable y es muy inteligente, porque vuelvo y digo, esto es un problema de hace muchos años, mire cómo se cayó el comercio entre los dos países desde el 2018, llevamos 14 años con un problema grandísimo para tra tratar de solucionarlo en un mes, es muy difícil. El Partido Socialista Gobernante de Venezuela pidió al nuevo gobierno de Colombia devolver. Él llama a la oposición, a todos los que están refugiados en, en Colombia, los llama asesinos y ladrones. Entonces el gobierno socialista está pidiendo al gobierno de Colombia devolver a los asesinos y ladrones que se han refugiado allí. Pero Petro respondió el lunes por la noche diciendo que no extraditará a disidentes políticos venezolanos. Aquí ya hay un rifi-rafe. Hasta el momento ni el portavoz de Petro ni el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela respondieron a los mensajes en busca de comentarios. Por otra parte, políticos y empresarios colombianos se reunieron en un salón repleto en Cúcuta, el cruce comercial más importante del país con Venezuela con la esperanza de acelerar una apertura oficial. Sigue la encrucijada del encuentro denominado Acuerdo de la frontera hasta el momento no arrojó ningún acuerdo vinculante si bien el reciente nombrado embajador de Venezuela en Colombia Félix Placencia, y la otra joyita el gobernador del estado fronterizo del Táchira Freddy Bernal donde supuestamente estaban inicialmente en la agenda ninguno de los dos apareció mejor dicho, ninguno asistió al evento afanosamente representantes de Maduro se han estado reuniendo con ejecutivos de los sectores de alimentos y productos farmacéuticos quienes temen que la afluencia de productos colombianos más baratos pueda poner fin al respiro que han gozado aparentemente durante un reciente repunte económico según personas con conocimiento directo de las conversaciones recordemos una vez cerrada la frontera oficial la ilegalidad tomó su lugar y el contrabando comenzó a cruzar acobijado por los entes de control la misma Guardia nacional bolivariana comenzó a comer de esa ilegalidad y entonces claro se engordaron unos unos cuantos y eso se volvió un, una mafia grandísima al tomar ilegalidad y tomar control el contrabando comenzó a cruzar acobijado por esos entes de control dijo una agente de aduanas sandra guzmán quien trabaja en una de las cinco agencias de aduanas que quedan en cúcuta esas eran nuestras operaciones que se perdieron al igual que nuestros empleos. Nunca, ojo, esto lo dijo Moros nunca imaginamos que la frontera iba a demorar tanto para abrir. Pero desafortunadamente cuando se, se comienza mal, se termina mal. Y vuelvo y digo, y esto sirve de ejemplo para aquellos gobiernos o para aquellos idealistas o para aquellas personas que piensan que con gritar, que con hablar duro, que con correr a los medios, que con asustar a la gente, van a dominar todo no señor aquí sale clara muestra de que las cosas no se están manejando bien y que por eso hay que ser muy pacientes para esperar qué puede pasar en la relación entre los dos países ahí les dejo esa perlita hasta una próxima oportunidad